Ah, caray. Resistencia en diaria. Diarias, diarias ya las completé todas, pero... Pues ya las completé todas. ¿Cuál? ¿Qué pendejo? ¿El arbolito? No. Compré algo que no tenía que comprar. Qué güey. Qué imbécil. ¿Cuál compraste? Unas espadas. A ver, voy a... Voy a, voy a aplicar... El... Perdón, Fortnite, me equivoqué. de, si de mi ¿no? dinero. Ahorita, en vivo. Y a todo color. A ver. a ver, voy a ver. Porque estoy bien idiota y le puse comprar ajustes. Ah, qué imbécil. <ríe> Pero se lo voy de... a aplicar. Es en el casillero, ¿no? Sí, en el... No, en... En las opciones. A Sí. Ajustes. Bien. Te vas a um, Cuenta y privacidad. Y aquí tienes, este, solicitudes de devolución. Entonces vas a enviar una solicitud de devolución. Tengo tres disponibles. Y por ejemplo aquí ya me está indicando cuál es o qué es lo que compré mal. Entonces este voy a ponerle que pues. pues Entonces, se lo regresa no volvemos o tarda. Sí no, luego luego fíjate, Selecciono el objeto y aquí ya me está diciendo que es esta. Primero selecciono el objeto y es este y luego tengo que seleccionar por qué compra accidental, sí, no autorizada es, bueno, pues no por, era por lo pendejo que <ríe> por pendejo no, es que no está viene la por pendejo. no viene es la opción por pendejo no viene así directamente por pendejo, pero si sí viene compra accidental entonces este digamos que no directamente porque estás bien pendejo hijo mío no, pero si sí viene compra accidental, ah pues entonces voy y le pico compra accidental envío solicitud de devolución ¿Quieres confirmar? Me pregunta si estás pendejo o no estás pendejo. Y pues ya le voy a decir que sí, que eso estoy bien pinche imbécil. ¿Sí? Enviando solicitud. Y listo. Aceptar, aprobado. Ok, está bien. Acepto que eres un pendejo. Y ya. Bueno, ya me chido. revuelven mis 800 monedas gastadas solo idiota.